Vamos a vivir más que nunca. No nos da miedo envejecer, pero sí nos da miedo envejecer solos. Necesitaremos estar acompañados de instituciones que entiendan y cubran nuestras necesidades. Cuando seamos mayores... Queremos envejecer en nuestras casas. La clave es cómo hacer los hogares compatibles con los cuidados. Seremos mayores, no idiotas. La tecnología simple, el Internet de las cosas, la sensorización o algo tan simple como un Uber de personas que cuidan, pueden ayudarnos a envejecer con autonomía. Aparece un nuevo modelo de comunidad de vecinos basado en el cohousing. Hogares independientes pero a la vez adaptados y monitorizados por profesionales del cuidado que nos hagan la vida más fácil. O cuidamos ya de los profesionales sociosanitarios o en el futuro no habrá nadie que nos cuide. Habrá nadie que nos cuide.